Hola, bienvenidos a otro nuevo video, como no he estado activo y estaré un poco ocupado, mejor les propongo esto. Si llegamos a 80 suscriptores en menos de dos meses o antes, habrá un sorteo del juego de Forest. Pero mejor les dejo con este video que acabo de terminar y disfrútenlo y dejen su like y suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Ven Pero qué peor... Está ¿Cuál es el nivel? Ven, ven, ven, ven, ven. Dale, el bien. Dale, bien, Dale, bien, activar aquí. ¿Qué Oye, ¿qué es la que haciendo que en el baño de ¡Hola, ¿qué hace? ¡Hola, ¿qué hace? Ah, no sé, todavía no. veo Johnny! No me para para qué. No me acuerdo, aquí. No me acuerdo cómo estaba esto! ¿Dónde está ¡Mira esto! Quiero arte de mi... arte de mi... Quiero mi... de mi... de de de mi... got a <laughs> mi... Hey, watch out. Gotta reload. Sí, sí, sí, entonces primero? Sí, siempre voy primero. Ustedes el que guía el equipo, el que... Oye, se tarda mucho, ¿eh? O sea, se... ahorita no, vale. estaba jugando un enfrentamiento con Sebas ¡Ayuda! ¡Ayuda, Roche! ¡Ayuda, Roche! ¡Ayuda, ayuda no, Roche! Reloading! Y después de esto, ¿qué es Reloading! La de ¿Qué es que era por acá? ¿Qué es mueres! ¡Muere! No nada. A ver, a